Es innegable que el clima afecta nuestra vida diaria y tiene un gran impacto en los ingresos y las ganancias de las empresas. Por ejemplo, un clima más cálido hará que queramos estar en la playa y esto beneficiará a las empresas de entretenimiento al aire libre. Transporte, toallas de playa, vestidos de baño, alimentos de clima caliente como las pesqueras, las bebidas hidratantes, los filtros solares, en fin. De este lado, tenemos entonces una parte interesada en que el clima se mantenga más cálido. Pero una temperatura más baja propiciará que nos quedemos en casa, beneficiando así a las empresas de energía. Probablemente usemos más la calefacción, alimentos que se consumen en clima frío, como el chocolate caliente, los mazmelos para quemar en la fogata, la madera de la fogata, por supuesto, entre otros. De esta forma hemos encontrado una contraparte que son las empresas interesadas en que el clima se mantenga más frío. Teniendo parte y contraparte en los mercados financieros, se han creado productos derivados sobre el clima. Hasta hace poco, el seguro era la principal herramienta utilizada por las empresas para protegerse de condiciones meteorológicas inesperadas. Pero el seguro solo brinda protección contra daños catastróficos. El seguro no hace nada para protegernos de una demanda reducida en las empresas como resultado de un clima más cálido o más frío de lo esperado. En general, los derivados climáticos cubren eventos de bajo riesgo y alta probabilidad. Por ejemplo, un pronóstico del clima 5 grados por debajo del promedio histórico que disminuye las ganancias de las empresas de turismo en clima cálido. En cambio, los seguros contra el clima cubren eventos de alto riesgo y baja probabilidad. Por ejemplo, buscar protección contra los daños causados por una inundación o un huracán. En 1990 se empezaba a cuantificar e indexar el clima en términos de temperatura promedio mensual o estacional, vinculando una suma de dólares a cada valor del índice para poder intercambiar el clima. Por supuesto, el subyacente, pues es el clima. En 1997 se negoció el primer derivado climático extrabursátil. Nació así la gestión del riesgo meteorológico. En 1999 la Bolsa Comercial de Chicago introdujo los primeros futuros y opciones climáticos con contratos estandarizados, en los cuales, por supuesto, se negociaba el clima.